Hola ¿cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Ya nos vimos antier, ayer y hoy nos volvemos a ver. Estoy muy contenta aquí de nuevo con ustedes y pues bueno, hoy les traigo un caso que se ha hecho viral por redes, ya lo saben. Eh, tal vez ya eh, vieron esta, este tema en otros canales porque se hizo muy viral hace unos días. No tiene tanto realmente y aparte es que es en otro idioma, no es en español, no es en inglés. Este caso es en portugués, entonces, bueno, o sea, por eso entiendo que a lo mejor no tenga tanta difusión, por lo menos para los que hablamos español, pero aún así... Está prometedor, ¿ok? Así que el día de hoy vamos a estar hablando sobre esto. Ya saben que ahí anda Chuck, ahí anda Milly por afuera porque ya ven que le encanta andar chismosa. Y pues aquí estoy yo. Entonces, bueno, recuerden suscribirse antes de continuar con este video para que sean parte de la familia Fantasmita. Y aquí van a estar apareciendo mis redes. Tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter, siempre se me olvida esa. Y ya somos un millón en TikTok, entonces ay, estoy muy contenta también por, por eso. Tenemos que celebrar, ¿ok? Pero bueno, ¿qué les parece Sí, comenzamos ya con este video? Entonces, pues adelante, porque siempre hago una intro gigante y luego se vuelve más gigante cuando me estoy quejando de la intro gigante. Así que bueno, adelante, pues ya con este caso. Bueno, fantasmitas, este caso, obviamente, como todos los últimos casos virales que se han dado... Se dio en TikTok, ¿ok? Realmente, eh, como les comenté, eh, la persona habla portugués. Entonces les digo, sus videos son hablados obviamente en portugués y eh, todo lo que escribe y todo pues también en portugués. Así que obviamente tuve que utilizar algunas herramientas para eh, poder traducir lo que estaba diciendo porque a pesar de que se le entiende un poco, se le entiende la idea, realmente es que no entiendo bien. Y pues para poderles dar un contexto correcto, pues necesitaba pues, saber qué estaba diciendo específicamente. Así que ya lo hice, ya sé de qué estaba hablando y ahora sí si les puedo traer el caso completo. Realmente tiene de este tema que les voy a estar hablando cinco videitos. Realmente no es mucho. O sea, el último video lo subió a finales de septiembre. El digo, no tiene mucho tiempo que, que esto brinco. Pero... Eh, su primer video respecto a este tema tiene más de dos, 12 millones de, de, pues de visualizaciones. Entonces, ¿qué les parece si para iniciar bien, pues, vemos qué ocurre, ¿ok? No se preocupen que yo les voy a poner ahí eh, la traducción de lo que está escrito, pero de todos modos ya saben, primero les enseño y luego venimos acá, así que, ¡adelante! ¿Qué... qué pues, eso, mano? ¿Venga? Entonces ya vimos el primer video De todos modos yo les puse ahí lo que es la traducción exacta de lo que estaba diciendo Que dice, estábamos dormidos con eh, mi novia en la sala Era cuando pues escuchó, o sea, se despertó porque lo estaban llamando Pero que ellos están solos Entonces, eh, pues, ya escucharon, se escucha como una voz Yo escucho como que le está diciendo amor, amor, así Como que alguien lo está llamando, ¿verdad? Y pues no se ve nada, bueno entonces, en los comentarios de ese primer video Les digo, es el que pues explotó todo su caso Que tuvo 12 millones de visualizaciones Hubo mucha gente que le estuvo poniendo Oye, es que parece la voz de Alexa A lo mejor es tu Alexa, o sea, chécala Si no se quedó como con algún tema ahí Pues ya saben, como trabada y que por eso esté hablando Pues chécala, ¿no? Que si de igual manera, pues qué extraño Pero bueno, entonces él al siguiente video habla sobre esa parte porque está diciendo, miren, eh, realmente es que no sé qué pasó no sé qué se escucha, o sea, nada más estábamos de que mi novia y yo y dice, yo no tengo Alexa, yo no tengo ningún aparato de ese estilo entonces definitivamente eso no fue, o sea, no pudo haber sido y luego comenta que de hecho, pues como que acababan de llegar a casa de nuevo porque él estuvo en el hospital, hasta muestra su pulsera eh, de que estuvo internado en el hospital, porque estaba enfermo y demás, entonces pues que, o sea, que tiene que investigar, pues qué es eso, pero que le llamó la atención que mucha gente le decía, oye, es que parece que es la voz de Alexa, cuando él, pues, no tiene una Alexa, pero, mientras estaba explicando esto, ocurrió lo siguiente, así que, vamos a ver, Gil, lugar, y... A porta do meu quarto acabou de abrir Ok, entonces como vieron Tuvo un final inesperado Al parecer, ese ruido que Se escucha, pues <ríe> o sea, es que le están Abriendo la puerta y pues él sigue Muy, muy asustado Ok, este es el segundo video Que sube al respecto O sea, respecto al tema Hace otro más, que es una actualización Y él dice, este No, pues saben que una disculpa Porque pasó más o menos una semana Entre video y otro, entonces dice, ¿saben que Pues discúlpenme la verdad es que pues me tengo que recuperar porque pues yo estoy enfermo, o sea, bueno, estaba enfermo, pero ya me siento mucho mejor, eh, ya estoy este, tomándome medicina y pues ahora sí les traigo pues lo que es. Y dice, ok, este, pues yo he estado leyendo todos los comentarios que me han puesto, muchas personas ya me han recomendado como tipo hacer un ritual o varios rituales, pues o sea, como que le recomendaron hacer varias cosas y entonces dice que lo va a hacer pero que se puso a investigar como qué puede ser lo que está pasando en su casa y pues que bueno, obviamente buscando en páginas de internet, pues le dijo, o sea, bueno, llegó al resultado de que puede ser que son un poltergeist y que pues ya, o sea, y que va a ser varias cosas de las que le recomendaron para ver pues si funciona, ¿verdad? Bueno, les digo, pasó una semana entre el último video y este y también dijo que las cosas estaban como tranquilas, o sea, que no estaba ocurriendo tan tan seguido, pero pues nos brincamos justamente unos, pues sí como una semana después, sobre eh, su cuarto video, recuerden este es un caso de cinco videos tal cual nada más, y eh, dice de nuevo me desperté porque alguien me llama, o sea es lo que dice ahí, eh, pero estoy solo, así que adelante vamos a ver el video. Entonces, básicamente eso es todo lo que sigue. Y en el título de este video simplemente pone Aconteció de nuevo, pero pues ya tiene unos hashtags. Ahí pone Skinwalker, que me llama la atención, porque bueno, puede ser. Sinceramente ya yo he tocado otros casos donde dicen que es un Skinwalker porque se supone que los Skinwalkers, que son como la versión de Estados Unidos o de otros países, ha lo que nosotros le llamamos Nahuales, o sea, brujos que se convierten en animales, pero tienen un aspecto, aspecto extraño. Entonces, los Skinwalkers se supone que tienen esa habilidad como de una de dos, o imitar tu, tu propia voz. O sea, luego se escuchan las mismas personas como que alguien más habla con su voz, pero se supone que es un Skinwalker. O otra es que pueda imitar voces como de, de personas alrededor tuyo. Es decir, que el Skinwalker, o sea, si esto fue un Skinwalker... Eh, podría estar haciendo la voz como de su novia, pero pues no es su novia, o sea, su novia no está. Entonces, por eso etiqueta a lo que es Skinwalker. O sea, entonces... O oh, no sé si mi traductor me dijo que era poltergeist y realmente estaba diciendo Skinwalker, pero bueno, una u otra... Va dentro del contexto, ¿no? Y ya pone así como fantasmas, horror talk y demás. Es decir, lo que nos comentaba Aviud en, en otros videos, en otras colaboraciones. Ya que están tratando de ubicar su video en las redes sociales. Pues es obviamente para que haya un poco más de exposición. Y bueno, mucho tiempo después, o sea, bastante tiempo después. Tenemos lo que es el último video que se ha subido. Esto dice que pasó como el domingo a lo que entiendo vuelve a etiquetar. A eh, Skinwalker, o sea, bueno, vuelvo a poner hashtag Skinwalker Horror, bla, bla bla bla. Y aquí pone mi novia y yo. Este, pues nos despertamos, son las 2 de la mañana y estábamos solos. Y este es el último video, así que vamos a ver. ¿Qué está acontecendo, chico? ¿Es un ¿Y, y pues bueno, esto. Es todo lo que hay hasta ahorita en el caso. Yo vi los comentarios y ahí dentro de los comentarios eh, se llama Giovanni, Giovanni Lima. Él con, o sea, contesta para toda la gente que le está preguntando Oye, ¿por qué dejaste pasar tanto tiempo entre el último video y este que subiste? Y él simplemente dice para todos los que están preguntando por mí ¿Por qué pasó tanto tiempo? Pues tengo problemas en mi vida personal Y eso es todo Y eh, les digo, esto es lo último Él dijo en, su, en los videos que él está explicando, hablando que hay mucha gente que no le cree, entonces que él iba a estar documentando todo lo que le pasara y que lo iba a poner para que esa gente que no le creía, pues creyera. Entonces, pues bueno, si tiene problemas personales, pues a lo mejor anda de ánimos o ya saben. Pero bueno, ya saben, esto es internet, puede ser una RG, que es una RG, pues una historia que se inventa para entretener o no sé. ¿Ustedes qué opinan? Este Sinceramente les digo, si está aterrador, de repente con como miedito la voz que se escucha. Pero bueno, de todos modos me encantaría leer sus opiniones. ¿Ustedes creen que sí sea una Alexa que tenga por ahí que diga que no? o ¿Ustedes qué opinan? Estoy leyendo sus comentarios. Espero que les haya gustado mucho este video. Les mando muchos besos. Y recuerden que nos vemos pues muy seguido. Porque aquí estoy subiendo como 5, 6 videos, 7 a la semana. Así que les mando muchos besitos.